Buenas a todos. Hoy el 4 de diciembre de 2020, a la vuelta del, de cambiar este año, pero a ver si las cosas cambian, ya veremos. Y hoy tenemos a Víctor en México, David en Venezuela, Fabrico en Argentina, yo en España. Y vamos a hablar de un vídeo que hemos estado viendo uh, sobre la religión y la ciencia, que es muy Versus. interesante. La ciencia versus el, uh, la religión y no es muy largo el vídeo, pero tiene, tiene un par de cosas que a mí me gustan mucho porque deja muy claro de que el, el rezar para que pase algo no suele traer resultados, que si quieres cambios hay que moverte a por ellos, hay que organizarse, hay que buscar la forma de solucionar cosas, no esperar que un, un, un ser superior se atiende a, al problema, ¿no? Porque es notoriamente lento. <risa> de, y mucho más fácil. ¿Es qué? El pedirle a un ser superior que te solucione los problemas. Sí, sí. Y hablar, muchísimo más fácil. Y, y cuando no los cumple, ah, bueno, se mueven de manera misteriosa. Lo entenderás cuando te mueres. Ah, sí, eso lo comentaba Jack en el video de mecanística, evolución, propósito. Sí. Uh -huh. sí. O sea, vamos a ver. Hay cosas dentro de lo que predican en los libros religiosos que son buenas, que son positivas, ¿no? La tienen realidad. buenas intenciones. ¿Eh? ¿Perdona? Tienen, tienen buenas intenciones. Exactamente. Pero no tienen el método para llegar a lograr lo que lo que es el acabar con la guerra y la, el hambre y, y todo. Tienen parches, no, no, cuatro, monjas en un, cuatro monjas en, en, un, en un pueblo, en África, que eh, cavan una, una, un pozo ¿no? o cosas así. Hombre, también cosas más grandes, ¿no? pero son puntuales, son parches ¿no? y, y el eh, The Venus Project busca las soluciones a un nivel holístico, a un nivel global. Y técnico, práctico. Y técnico y práctico. Pragmático. Sí. Técnico. Sí. A ver, a ver, explícanos, Fabrico. ¿Qué es técnico? Ya lo dije yo. Eh, Jack lo define como un, gran, un, gran, un alto grado de referencialidad física. Uh -huh. Pues está bien. Pues entonces sí. Podemos ser técnicos. ¿Un alto grado de qué, Fabrico? ¿Qué? De referencialidad física. Vale, ok. Eso es medir, es comprobar. Aparte, todos somos técnicos desde el momento en que está, eh, nos volvemos eh, un, grado, un cierto nivel de conocimiento en algo. Somos técnicos en EBR. <risa> el, somos la abogacía, lo, la <risa> abogacía también lo utiliza, la. La cuestión técnica, pero no, obviamente que no la define igual, ni la, la entiendo igual. De la cuestión abogacía? Técnica. Ajá. Uh -huh. Ah, mira, entró Germán. Hola, Germán. Germán. Hola. Ahora sí tal? ya está la familia estás? completa. Sí. Pero, mira, ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Oh, eh. sí, ¿dónde estás hoy? No, estás... Eh, en el ¿Qué? salón. En el salón. Eh. Es que mi bueno, hermano no está. El y no puedo estás, hacer... ¿Estás en una galería, tú? Eh, ¿Me escucháis bien? Es que sí. estoy probando... Vale, espera un segundito. pedazo ¿Sí? de sí de gamers que tienes? Es de mi hermano. Ah. Que no es gamer, pero es técnico de sonido y entonces pues se pasan muchas horas. Espera <risa> un segundito. Okay. También uh, hubo una vez un pop de México que también se tomó una foto en una silla así y es la que usaba él como su foto oficial de pop de México. ¿Y ah, ¿Sí lo sí. recuerdas tú? Sí. Eh, varía... ¿Ricardo? No, eh, yo fue antes de que yo llegara, de que yo entrara en el proyecto Venus, pero vi su trabajo de antes. Sí, sí, no había... recuerdo cómo se llamaba. Había Ricardo. ¿Había? Y sí, eran muy buenos chicos, pero desaparecieron. Uh -huh. Hay uno tartamudo también que hablaba mucho. Sí, pero no era de México, creo. Sí, era de mexicano. ¿Sí? Sí. sí. No, yo... Pues nada, habíamos yo... empezado a hablar del tema de hoy y uh -huh. básicamente, el, para resumir lo que hemos comentado, es que. Eh, la ciencia ofrece o la ciencia tiene los métodos para resolver los problemas a que nos enfrentamos, mientras la religión se basa en deseos y retos y oraciones y que, que no soluciona nada. Se incita más a quedarse quieto, a esperar que un ser superior arregle todo, a buscar soluciones, que es lo que haría un científico, ¿no? un científico entrenado en su área, porque hoy hay científicos, pero no buscan soluciones en los sistemas sociales. Ya. Yeah. Siguen recurriendo a la política, como si... Y ellos oh. recurren a, a papá Estado. En el, en el sistema de hoy sí, muchas veces. Pero una, real, una actitud realmente científica sería um, decir... Cuando están, por ejemplo, con el tema, el, el tema del karma, que lo comenta en el vídeo, ¿no? Ah, esa, esa, dice una frase que me encanta. El karma es pura mierda, ¿no? <risa> dice, mierda ah, fascista. Mierda fascista. Sí. <risa> esa, sí, sí, sí. <risa> esa frase me la voy a poner en bio de redes sociales. Lo cual es estrictamente mierda fascista. Sí, en el segundo, 36. <risa> <risa> Sí, es que sí es cierto porque bueno sí. bueno así como eh, entiendo el fascismo es cuando hay una ideología uni cómo se dice unilateral eh, de que lo que la autoridad diga es lo que es y no acepta contra partes y efectivamente pues eh, cuando no hay soluciones es cuando se recurre al karma y pues es precisamente es tu karma y punto y no cuestiones más y te chingas. Te chingas. Qué idioma es ese, mexicano. <risa> sí, <risa> Por eso recuerdo. tenemos nuestro propio país para inventar nuestras palabras. <risa> Sí, eh, yo creo que la principal diferencia es que la ciencia parte de hipótesis, no de certezas, y entonces esas hipótesis tienen que ser tasteadas a través de la, de la experimentación, y si la experimentación no, no coincide con tu hipótesis, tienes que cambiar de opinión, tienes que cambiar de hipótesis y realizar otra experimentación para ajustar lo, los datos observados, a tu pensamiento y no al revés no ajustar eh, tu pensamiento o sea, no ajustar tu pensamiento a los datos observados entonces eh, la principal diferencia creo que parte de eso ¿no? de, de, de, de que la ciencia tiene que asumir eh, el poder estar equivocados el aprender a decir no lo sé el motor es su curiosidad el hacer preguntas, el ahondar eh, estar cómodo en la incertidumbre y que tienes que ser experto a cambiar de opinión, tener la mente flexible para tener la mente flexible para abrirte a nuevas ideas, pero ser crítico con todas ellas, es decir que, que te demuestren cómo funciona no que es todo lo contrario pues a, a, a, pues a los dogmas a las supersticiones o o las religiones, la etc exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo entendieron ustedes la frase esa de que el karma es estrictamente un sistema fascista? Bueno, esto es lo que estaba diciendo ahora Germán, ¿no? Hablando mm. de ello. Sí, bueno, yo creo que además eh, eso entraría luego en el desarrollo de cómo se utiliza algo que... Eh, si queréis entro en lo que es que quería explicar lo que son las paraidolias la apofenía la hierofanía para explicar un poquillo de dónde surge el pensamiento supersticioso y luego ya cómo se establece la religión como dominio de control social en las, en las sociedades preestatales y en las sociedades preindustriales ¿no? y que sigue funcionando hoy en día como control de dominio por supuesto, pero el tiene más bien el, el sí, más bien coercitivo pero también de privilegios económicos y cómo funcionan para, para mantener los privilegios de los privilegiados, ¿no? Critican uh -huh. mi chingar, pero tú también inventas palabras. <risa> qué chingas palabras. <risa> <risa> ¿Qué chinga de palabras. Qué <risa> chingas no de palabras. Bueno, luego te si eso digo una cosilla de un capítulo de Los Simpson que va, que va de eso. Deberíamos eh... de hacer un video de semántica. Hay que estudiar semántica. Pero centralizándolo, por ejemplo, lo del karma. Eh, las religiones que se ya están establecidas, eh, que, que sirven y que tienen unas jerarquías sociales y que son eh, dogmas para una población estatal, Sirven para mantener esos privilegios de los privilegiados. Entonces, eh, no hay estados más totalitarios que los que son, au eh, que son y autocráticos, que son los que, tiene, que tienen un gobierno religioso. Que eso, que, pero está que, en la cultura que, general también. Vos lo ven en los vídeos en Facebook y aparece eh, in, Instant Karma. Y ahí, no sé, uno que hace una maldad y. y, y está sí, elaborando también la idea de justicia y. Sí, eh, bueno yo, yo los que he visto instant karma son son más bien de, de humor, pero pero bueno claro. bueno pero digo está presente en la cultura general no tiene que ver solamente con humor con las religiones sí. claro sí sí exactamente eh, la idea de la, el sistema penitenciario en general y nuestra idea de justicia y injusticia eh, no tiene nada que ver con la neurociencia ni, ni lo que conocemos del comportamiento humano. Tiene que ver más con, es que eso no es real, con ¿no? un pensamiento metamágico, ¿no? Pero, no, no, ya, ya, ya. Claro, dejando de lado que todo, esa, que todo eso no existe, eh, si ¿Mm? te referías a... Si, si, no sé si estoy contestando a tu pregunta. De a lo que, ¿Por qué Fresco dice que es mierda fascista? O el karma? Es mierda fascista porque es, es autocracia. Es un gobierno que lo que te dice, lo, lo que está establecido, y no hay gobiernos más fascistas que los que son autócratas. Está bien, pero digo, analicémoslo como fenómeno social, ¿no? Entendiendo que eh, eso es algo que no existe y que mete ruido, porque bueno, porque la gente pide justicia, bueno, ves todos los días. Uh -huh. Digo, más allá de una cuestión, bueno, no sé si podemos decir que es un gobierno. Es un sistema ya que implanta su forma de pensar. empezar, mucho claro. de lo que hoy tenemos como forma de pensamiento es mierda fascista. O mierda de caballo fascista. ¿No? Y quien sabe, y quién vamos entendiendo cómo funciona la sociedad, nos damos cuenta de eso y tenemos que empezar a borrar eso de nuestro comportamiento, ¿no? Mirá, por eh, pongo, pongo un ejemplo práctico. Eh, sistema penitenciario, ¿ok? El eh, sistema penitenciario lo que hace es una suerte de pensamiento metamágico que no tiene nada que ver con, con la realidad del comportamiento humano, no solo a nivel neurológico, sino a nivel social, a nivel biopsicosocial y a nivel histórico, adaptativo, evolutivo, cultural, etc. No es si lo que se propone. Si comprendemos el, el crimen, lo que tendríamos que hacer no es tanto eh, centrarnos en el castigo, sino en la prevención del mismo. Mm. Tampoco nada como la naranja mecánica. Claro, tampoco nada con la, con la naranja mecánica. De, de La naranja mecánica, además, eh, eh, cuento esto que me parece súper interesante. El escritor y Kubrick se llevaban fatal, pero fatal. Y Kubrick era muy dictador. Y, y el libro, en realidad, tenía un toque de, de superstición con los números y demás. El tío era un poquito New Age y Kubrick lo quería focalizar eh, como crítica al conductismo de Skinner, que estaba muy en boga por todos los supersticiosos de aquella época. Pero bueno, volviendo al tema... Eh, si nos fijamos, eh, la cárcel no deja de ser una representación desde que se creó de lo que decían los clérigos de, pues de la Segunda Edad Media de lo que era el infierno. Entonces representa todo eso que es, que es un pensamiento mágico. Se presenta en un castigo en el que tú has hecho un pecado, entonces vas a pagar toda tu vida por ese pecado que has hecho. No se centra para nada en la prevención ni en, la, ni en las causas que ha creado el delito en primer lugar. Así que tenemos una sociedad que se mantiene en ese pensamiento metamágico. Llámalo karma o llámalo como quieras, pero no deja de ser una forma eh, mágica de pensar que de esta manera... Eh, encerrando con una pena dura de perpetua a un tío se va a solucionar el problema cuando en realidad todas las contingencias que ha creado ese comportamiento no se, no se remueven del sistema, ¿no? que es el que se lo remueven, crea en primer lugar. Se remueven tocando grandes intereses. Y ahí está, pues por ejemplo, la, la diferencia entre el pensamiento científico y ese pensamiento capitalista-religioso que tenemos hoy en día que, que, es, eh, que es buscar la raíz de los problemas y en base a ello proponer soluciones no simplemente eh, focalizarnos en el, en el castigo ridículo que no sirve para nada que obviamente hoy en día son necesarias las cárceles hasta que no se cambien las condiciones del entorno pero tienen que ser lugares en los que, en los que sean sitios en los que las personas puedan eh, cambiar y sí, hoy no es eso hoy siguen saliendo y hacen lo mismo que Así ya no entender. Y por claro. eso después llegamos a los puntos en que la gente prefiere linchar o hacer justicia por mano propia con los delincuentes que entregárselos a la autoridad judicial porque no cree en, en la reinserción social. Claro. No, eso es el problema del libro albedrío. Es una mala comprensión o el libro albedrío como ruidos. Fernando, eh, si sí, alguien no quería, decir? La, la relación, yo quisiera agregar algo, venga, adelante, con respecto a la ciencia y a la religión, yo lo veo de la siguiente manera, la ciencia propone soluciones, o hay propuestas y todo, y las mismas se pueden comprobar, en la religión no, en la religión es esperanza, es un rezo, es un pedir y un esperar a ver qué sucede. Pero eso tiene algo grado de comprobación, o sea, no lo puedes comprobar, todo se limita a una fe ciega en muchos casos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en algún aspecto es como también expiar las culpas, ¿no? Es como que la culpa la tiene el aire. Eh, las, las cosas, pero no soy yo o no es el gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? La culpa siempre la tiene como otro, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de ciencia, mira, esto sucede debido a esto, debido a esto y que ha sido comprobado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es parte del ajuste mental que eventualmente nos tiene que llevar a, a esos cambios, ¿no? Que de una u otra manera propone... Una RBE o oh, una EBR, perdón. El, que... el primero es entender el punto de vista mecanicista. Cuando, entien, cuando estudias un poco el punto de vista mecanicista y entiendes cómo influye en el comportamiento humano, ya todo se hace mucho más entendible. Uh -huh. que, que la, El entorno nos influye. El entorno es el mecanismo que nos empuja a comportarnos como nos comportamos. El entorno Bien. que abarca todo. Y es multidimensional. Mm. Mm. Por, por ese no, lado... Por, del... No es lineal, ni, ni, ni es afectado por un poco de unos valores. Por muchos. Por Me ese lado el... el... de... Bueno, perdón, di tú. Tu... No, no, no, que... tú primero. Bueno, que por ese lado del mecanicismo y el tropismo, este, el concepto de que el entorno nos moldea, y como dice Jack, ent entender esto realmente nos ayuda a llevarnos muchísimo mejor y a no juzgar y a um, tener mucho menos resentimiento contra otras personas. Eh, todo esto siento que lleva a, um, el desarrollo de la empatía, a entender las circunstancias de las demás personas y desde mi punto de vista es pues de las bondades más profundas del proyecto Venus y la EBR es es que cuando en, prestas atención a las enseñanzas de Jack eh, realmente es liberador, para, no solamente por la esperanza que nos da en, en, en, el, en el futuro tan eh, que, al, que él ha elaborado arquitectónicamente, sino en el presente. Eh, liberador de las emociones negativas que siempre estamos desarrollando y el coraje hacia todos los que nos dañan o, o, que, o que creemos que nos han dañado. Eh, por este lado pues expreso mi más profundo agradecimiento a Jack y a sus enseñanzas por haberme liberado de tantos, de tantas cargas que tenía por a la, por la, por la falta de empatía que él me ayudó a, a trabajar mucho. Le rezas 10 Padre Nuestro, 20 de <risa> A, ver, le, voy a poner, gustaría... le voy a poner una veladora me gustaría pero leer, usando pues... el método científico me escuchan el método científico sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es que 10 escuché... veces el método científico desde el de, de, de proceso de búsqueda hasta la comprobación 10 veces vale. ¿cómo podría aplicar el método científico? A una 10 veces esta noche 10 veces la, simple, la encendido. Funciona. Perfecto. Sí, su, perdón. Bueno. sí, perdón. Sí. Tranquila. Es que mi, mi conexión va de vez en cuando. Entonces, a veces estoy hablando y la gente no me está escuchando y digo, oh. bueno, esta semana encontré un vídeo que no tenemos publicado por alguna razón, pero que está traducido. Entonces, lo publicaremos el mes que viene. Pero va sobre... Uh, ...la religión y cómo se creó... ...la explicación que da Jack... ...de sobre cómo se creó la religión... ...y a mí me resulta muy, muy fácil de entender... ...y muy, muy natural como lo explica... no ...y son es muy cortito... ...antiguamente la gente no podía explicar... ...los fenómenos naturales... ...no sabían de dónde venía todo esto... ...así que supusieran... ...que era un tipo que vivía en el cielo... ...el que hizo todas estas cosas... ...el crió la tierra me parece que tardó seis días, el séptimo día descansó. Si tardó seis días significa que la tierra estaba girando mientras él la estaba creando, porque si no, no podía haber día. Y ese debe ser, debió ser un día muy duro creando la tierra mientras giraba. Entonces, o sea, que está con un poco de sorna ahí, ¿no? Entonces, creó un hombre y una mujer y los puso en un hermoso jardín. Más tarde hizo un serpiente que caminaba erguida. Ya sabéis, les dijo, haced cosas terribles. Y las personas comieron de la fruta del conocimiento. Ellos comieron la fruta y él los expulsó. Para empezar, Dios creó la serpiente para tentarlos. No entiendo a este ser tan amoroso y benevolente que ama a todos y luego crea la peste y otras enfermedades cuando se enoja. Y luego... Si no sigues sus enseñanzas, todas las enseñanzas religiosas, te quemas en el infierno, ardes en el infierno. Me pareció un psicópata, no Dios. Me confunde cuando dicen, Dios ama a todos, pero crea la peste que causa la muerte de niños. Y digo yo, ¿por qué mueren los niños? Porque los niños deben sufrir por los pecados de sus padres. Esto no es un Dios justo, es un Dios hecho por el hombre. Y aquí termina, y esto me parece fantástico. Así que cuando me preguntas si creo en Dios, no creo en los conceptos de Dios que he escuchado. Y esto me ha encantado. Así que cuando me preguntas si creo en Dios, no creo en los conceptos de Dios que he escuchado. Porque, claro, es un Dios tan emocional. <risa> un día se enoja, otro día se, se enamora de todo. Está muy feliz con todo el mundo. Está... Es un Dios muy, muy inestable, así. Creo que hay me, una me parece que fue... De... Disculpa, creo que hay una lectura donde a Jack le hacen esa pregunta, de, eh, tú crees en Dios, y él responde, ¿en cuál crees? ¿En cuál debo creer? Porque ya que hay tantos, no se tiene que ver mucho que ver con eso. Pues. Eh, hay mucha emocionalidad, en, de hecho, en lo que comentas, y es cierto. O sea, eso no... No, corresponde con una, algo más lógico y sincero. Ah, pues eh, la, claro, ahí Jack se, se refiere muy sintetizadamente a lo que es la religión organizada, ¿no? De, en concreto el judio-cristianismo. Sí. Pero hay explicaciones, sí, si os interesan, eh, puse en el chat enlaces a a varias cosillas, entre ellos el libro de Dios está en el cerebro, de Alper Neffield, creo que se llama, y si no está también el podcast de Antonio Rubia que tiene un libro también sobre ello y también desde la antropología se explica muy bien de dónde viene eh, en primer lugar eh, la superstición y de en qué áreas del trabajo eh, se elaboran las experiencias místicas y demás, pero resumiendo mucho mucho eh, son factores eh, que se pueden enumerar. Uno es eh, la, eh, la incertidumbre. Eh, de hecho, cuando más incertidumbre hay, eh, más estrés tiene el organismo y necesitamos encontrar, eh, los seres humanos y los seres vivos en general, tenemos que encontrar pautas para poder sobrevivir, para poder eh, generar nuestra propia homeostasis y que no se vea alterada. Esto tiene que ver desde la explosión cámbrica, o sea, hace eones, eones de años, en los que los organismos pues ya son detectores de pautas para poder sobrevivir. Como tenemos que hacer pautas, estos después años de evolución, miles de millones de años después, pues nos lleva pues, a los homínidos a tener que, que, que hacer pautas en el entorno y muchas veces pues, tener que diseminar qué es ruido y, y qué no es ruido. Es decir, ese, ese trueno ¿Qué está sonando ¿es el, es el sonido de un tigre o es simplemente un trueno? Pues prefiero pensar que es un tigre porque así hago un falso negativo, pero salvo la vida. Entonces, eso es lo que se llama una apofenia, ¿vale? Que es hacer un patrón, eh, hacer una correlación en datos aleatorios que no tienen nada que ver, ¿vale? Como por ejemplo, eh, uf, me levanto de la cama con el pie derecho porque me da suerte, ¿sabes? Porque una vez lo hice entonces me va a funcionar así, ¿no? Eso es, por ejemplo, una apofenia. Entonces los seres humanos, a lo largo de los que hemos, la selección natural, eh, pues ha dado resultado a que seamos pues, descendientes de esos cerebros que asociaron ruidos detrás de la hierba con la presencia de un animal hostil. Entonces, por otra parte, tenemos la pareidolia, que es lo de ver imágenes en, en algo aleatorio, en un, en un estímulo que, que lo vemos con forma reconocible. En este caso, siempre vemos figuras en las nubes y demás, o rostros en la tostadora. Sí, Bushu, dime. Esto lo, lo llama, Jack la memoria asociativa. Sí, bueno, la memoria asociativa diría que es mucho más amplia. Ya, yeah, pero es parte sí. del par, parte de la temática. Claro. Sí, la memoria asociativa es realmente tú como lo asocias en, en tus experiencias cualquier cosa. Pero eh, yo estoy formulando lo que tiene que ver más con el pensamiento mágico, ¿vale? Y, y tú, Sidota. Perdona, hay alguna radio ahí, no sé si puede silenciarse. Creo que es David. Sí. Podría ser con la radio o entonces Fernando. Yo no soy. Y David, ¿tú tienes su micrófono apagado? Así que es Germán. Ah, un segundito. Ah. ¿Puedes bajarle un poco. Sí. No, Él es el culpable. Germán es el culpable. Ah. Sí. Vale. Y entonces, si tú, por ejemplo, a esa pareidolia que, que estás viendo en una tostada, pues un rostro o en una en una humedad, un rostro, lo dotas de algo sagrado, es una hierofanía, ¿sabes? Tú le estás dando como un animismo. Entonces, los seres humanos, si tenemos en cuenta pues, la falta, que la incertidumbre la llamamos fatal y tenemos que rellenar esos huecos con algún conocimiento plausible y darle sentido a nuestra existencia, pues eh, tenemos que crear relatos, que normalmente ese es un animismo antropomórfico que hacemos. Es decir, dotamos a, a lo que vemos con nuestras cualidades que podemos reconocer. De esta manera, pues creamos el dios del trueno, o creamos el dios de la lluvia, o creamos tal, según nuestra forma de comportarnos. No es casualidad que la jerarquía celeste comparta las jerarquías sociales, es decir, que haya un dios por encima de todo, que haya arcángeles y que haya ángeles en sus categorías. Al igual que hay un faraón, hay sacerdotes y hay militares. O sea, responden a las formas de, de, de, de cultura que se va desarrollando. Entonces, claro, eh, los seres humanos tendemos a ser, por decirlo de alguna forma, a, a desarrollar las paretolias de una forma muy, muy clara, a ver caras, porque es evolutivamente aquellos que, que, que reaccionan mejor a predecir los sentimientos, intenciones y comportamientos de los demás es una ventaja evolutiva con respecto a aquellos que no. Entonces, eh, tendemos a ver eh, imágenes donde no son. Claro, tenemos que formar un pensamiento de chequeo, que esto es el método científico con el, que, con el cual venimos un poco de fábrica, que los bebés en sí mismos son expertos en hacer hipótesis y, y en estar haciendo el ensayo y error continuamente para ver cuál, cuál funciona. Hay muchos experimentos. Puse también los enlaces de Alison Govnik y de otras chicas que publicaron en Science, haciendo, por ejemplo, que una pelota eh, atravesase supuestamente la pared y otra chocase con la pared. ¿no? Entonces los niños cogían la pelota, estoy hablando de chiquillos de 11 meses, y cogían la pelota y la tiraban contra una mesa para ver si la atravesaban. Y probaban así una y otra vez, su, estaban haciendo su ensayo y error, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, claro, el pensamiento religioso surge de, de esa incertidumbre de, de, del animismo antropomórfico de dividir el mundo entre yo y el resto, que tiene que ver mucho con... Con las antinomias, es decir, de, de antes, después, arriba, abajo, bueno, malo, o sea, es un pensamiento muy dicotómico, ¿no? Entonces se van creando de esa manera y dependiendo de la cultura pues ya se van jerarquizando y teniendo, y teniendo un relato que justifique pues las relaciones de poder. En, oh. en una de las antiguas conferencias que ya estaba en su casa habla de los primeros religiosos, eran todos fraudes. Sí, Se, sí, sí. Decía que aparecía diciendo al rey, mira, yo puedo tener a su pueblo eh, controlado porque yo eh, haré magia y les diré que soy del que viene del cielo, ¿no? Entonces, hacía algo como comer fuego o alguna magia. Magia. Y la, la gente sencilla del pueblo ya le creían un, un hombre mágico y un, y un dios, ¿no? Y así empezaban con el, el primero que mandaba a través de, de Dios, que luego se habrá convertido en el, en el cura y todo esto. Y sí, la, el ejemplo que, que, que Jack habla en el otro vídeo, que lee el texto... Habla del cristianismo, pero los dioses, eh, la, las diferentes civilizaciones han tenido muchos dioses diferentes. Eh. Hay, hay muchas religiones que son poli... ¿cómo es? Poli, polite, politeístas. Politeístas, ajá. Politeístas. Eh, los romanos, por ejemplo, tenían un dios para todo y pasaban el día intentando hacer buenas relaciones con los dioses para que les mirasen favorablemente. Pero los urbanos también tenían una cosa curiosa, que cuando invadían un país, no obligaban necesariamente a asumir su religión, sino que adoptaban los dioses del lugar y los, las añadían a su lista ya larga de dioses. Pues, introducían todos estos nuevos también. ¿no? Luego, en otro momento, con lo del cristianismo, otro tema, pero al principio de la, de la invasión, por ejemplo, de Inglaterra, fue así. Y es, es curioso, la religión ha sido un, una fuerza de control tan grande. Y cuando miras a través de la historia, la, los pueblitos de nada, cuatro casas, pero hay un pedazo de iglesia. Y hay pueblos aquí en la isla donde yo vivo que hay, hay dos iglesias o tres iglesias. Y de lejos los ves no y dices, ¿y dónde habrá tantos filigreses para que estas iglesias se queden abiertas? Y muchos fueron pagados por gente que querían asegurar su lugar en el cielo. O sea, que la cantidad de horas de trabajo en construirlas y la cantidad de dinero que se ha puesto para construirlas a lo largo de los siglos. Sí. Es tremendo. Eh, una forma de sacarse un poco la religión de encima es, eh, Jack lo dice, es comparative religion, que no sé si sería como eh, comparativa a la religión, donde vos comparas diferentes creencias. ¿De una manera de qué? Uh -huh. De sacarse, o, o digamos, de ser menos religioso, o ¿cómo, cómo dirías? De ser más sí, ateo. Sí. <risa> no, pues, eh, como dijo Jack en el video de Mecanística, de tener más experiencias que te permitan darte cuenta de, de algunas cosas. Hmm. Sí. Yo creo que, que, que todo el mundo utilizamos el método científico eh, eh, aunque no sepamos que lo estamos utilizando, lo utilizamos a diario. Por ejemplo, si yo he perdido las llaves y no las encuentro, hago una hipótesis y digo, ¿dónde estarán las llaves? Pr bueno, primero me hago la pregunta, ¿dónde estarán las llaves? <risa> Luego hago una hipótesis, ¿estarán en los pantalones que llevaba ayer? <risa> También puedo hacer la pregunta, ¿estarán en la luna? Hombre, pues eso es una especulación. Eso no entra dentro del método científico porque no se puede comprar. No se, o sea, no se puede comprobar, perdón. No se puede falsia, falsar que, que están en la Luna. Entonces, compruebo si están en los pantalones que hago experimentación y compruebo si están en los pantalones que llevaba ayer. Bingo, están ahí. Entonces, mi hipótesis será acertada. <risas> Lo utilizamos todos los días, eh, inclusive yo creo que las personas, eh, yo creo que todo el mundo, incluso profesen la, la creencia que profesen, eh, eh, si van a comprar algo miran los precios antes o comparan, es decir, o, o miran dos veces antes de cruzar la calle, ¿sabes? O sea... Entonces, siempre lo estamos utilizando, pese a que, aunque no lo sepamos, siempre estamos haciendo como estadísticas vallesanas en nuestro cerebro, aunque no sabe, sepamos que es valles ni, ni sus estadísticas, pero las, las estamos realizando. Cálculo de probabilidad. Así es. Y además también decir que, que, que esto no es una forma de, de demonizar valga la redundancia la religión, para nada, ¿eh? sino simplemente que para cuando hay un problema, la, la forma de solucionarlo más práctica y que se pueda demostrar es la ciencia. Eh, y, por ejemplo, me gustaría recomendar eh, que está en Netflix eh, un documental que se llama Una revolución en toda regla. Donde, donde muestran el tabú que hay en, en unas aldeas de la India acerca de la menstruación y cómo utilizando pues, técnicas para desarrollar ellas mismas sus propias compresas, pues las, las empodera económica y socialmente y me parece que es un ejemplo precioso ¿no? de cómo utilizando pues, el método científico a la hora de elaborar las las la máquinas y demás, las, las propias compresas etcétera, eh, pues, eh, pues se mejora la calidad de vida y otra película que está en Netflix que se llama El niño que domó al viento, que es una historia real pues, de un chico que desarrolla aerogeneradores en un sitio que, que la sequía pues, producía hambruna y conflictos sociales en, ...en un área específica de África que ahora no recuerdo cuál es exactamente. Son películas que están muy, muy bien y que creo que, que ahí se ve, ¿no? Que realmente lo que se puede demostrar que, ha, que mejora eh, un problema... Es, eh, ...es partir desde el no lo sé, vamos a averiguarlo, ¿no? No desde una certeza, porque de, si partes de una certeza que no es nada, nada flexible entonces pocas preguntas te puedes realizar, entonces ya es como que sea lo que sea, ¿no? entonces es como tirar la toalla, esto es así porque esto es así. ¿no? Hoy en día tenemos, eh, por cierto, la creencia completamente metamágica de la naturaleza humana, que la naturaleza humana es de esta manera, entonces es como, es así, no se puede hacer así, el sistema siempre ha sido así, siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres, siempre ha habido violencia en las teorías humanas en lo que tenemos escrito. Siempre ha habido jerarquías, entonces, si es así, se tiene que quedar así. Y esa es una idea completamente mágica, que no tiene nada que ver con los estudios científicos. Bueno, como comentábamos de la mecanística y el tropismo como principios, que para mí es una gran enseñanza del Proyecto Venus, este, eh, yo el concept, yo del otro, de, como antagonista de este concepto, yo pondría el de naturaleza humana. El que indica que no tenemos opciones para actuar de, un, de una u otra manera. Sí. Y, pues de los... Por cierto, ese documental de Netflix estuvo nominado a los Oscars el año pasado. Ah, es que es muy bueno. <risa> no, es, no este año, este año estuvo nominado, sí, y terminó ganando un documental sobre naturaleza, pero bueno, este, y, por cierto, de, por cierto, de los temas que has, de todas las, eh, bueno, que has tocado muy buenos puntos, Germán, desde, en las explicaciones que has dado, empezando desde, desde el primero, de los de todos los el primero que más me llamó atención fue desde que mencionaste la comparación entre las cárceles y el infierno, porque es verdadera, es, me, se me hizo muy acertado como sí. de, debe, como no eh, mames, pues güey. realmente no se no se no uh, bajo esa um, promesa del infierno la gente no se puede, no se conforma con eso e, in, e incluso pues lo que prefieren es crear su propia versión en la en el mundo actual y sí. es cuando las cárceles se crean y, y aparte de que eso está muy de la mano con pues un eh, con el concepto de la naturaleza humana y el libre albedrío que, que es un tema que es un concepto que yo creo que está muy muy relacionado y con este tema y con todos los principios pues, básicos de, de este sistema de valores que, que aquí platicamos sesión con sesión, eh, ya que eh, el libre albedrío es el que te dice que tienes pues, la opción de obrar bien o mal y que al, al llegar a, al infierno, digo, al llegar al lugar donde vas a ser enjuiciado, pues tú tuviste la libertad de haber obrado bien o mal y por lo tanto tu justicia tu sentencia va a ser justa sí. cuando todos eh, la, cuando todas las acciones que tomamos pues están tienen un eh, origen mecanístico tropístico y de la mo, y del mo, y de la modelación del entorno claro y es, es yo creo que sería es esa si existe eh, por ejemplo, todos hemos cometido errores y hemos pecado, por así decirlo. Y si llego y si llego al más allá y, y soy juzgado por, por los actos que cometí mal, pues me va a parecer muy injusto porque yo eh, los cometí por falta de experiencia, eh, por, eh, por necesidad o por eh, las influencias de mi entorno y me voy a enojar muchísimo. <risa> No te preocupes, Víctor claro. no pasará. A mí claro. me gustaría subrayar, volviendo al tema de. Bueno, estamos con el tema de la religión. El tema de, de la actitud diferente es, entre la ciencia y la, la religión, es una actitud proactiva, la actitud de, de hacer algo, no la actitud pasiva de pasarle la, la patata a Dios. ¿No? Es, es el, el hacer. Me encanta algo. esa expresión. Okay. Wow. Wow, Le pasarle la patata Me encanta <ríe> Levanta tu culo y haz algo Porque si sí, no, sí. nada pasará Y esto es lo que Jack siempre decía ¿no? Hay muchas veces al final de sus conferencias Lo decía Ahora cuando salís de aquí Esto depende de lo que pasará Si no hacéis nada, no pasará nada Exactamente. Y es así como termina el video Que vimos esta sí. vez ¿Listo para levantar el trasero y ponerte a trabajar? Es que es eso, hay que hacerlo. Hay una frase que me encanta que, que dice en el vídeo... Renunciar a las cosas que impiden crear un mundo mejor. Sí. Encontra y, y encontrar respuesta en lugar de decir... Y, encontrar, y intentar encontrar una respuesta. Y me encanta otra frase que dice... En lugar de decir feliz año, regálale una enciclopedia. Es que sí. es eso, es, claro, es que es como si quieres ser extensional a las personas, eh, dale algo que, que esa persona crezca como claro. un ser humano, ¿sabes? Claro. Y algo que, que pueda disfrutar, ¿no? Claro, y es, y es como feliz año, sí, bueno, vale, sí, sí, que es un convencionalismo y es un ejemplo muy, muy básico, ¿vale? Obviamente. Pero que si realmente quieres que una persona crezca o que sea más feliz, o mejorar su vida pues haz algo para que esa persona pues sea más feliz y que y que su vida sea mejor no eh, no te quedes solo en las palabras uh -huh. pero entiendo que es un convencionalismo vale pero se puede se puede extender en todo sí ¿vale? se puede extender en todo es, y creo que se entiende el ejemplo bueno de qué tema os gustaría hablar la semana que viene del mismo? Pues, <risa> Vamos a buscar otra cosa Os voy a sorprender, ¿vale? Os buscaré algo totalmente diferente a lo que hemos hablado en las últimas semanas Ay, A mí hay uno que me gustaría Si no es para la semana que viene, para otras El vídeo de guardianes autoproclamados Que salen Ajá. Roxanne y Jack Ajá. Guardianes autoproclamados del status quo Que se Ay, habla de yo... muchas cosas Es cortito, y... pero hablan de muchas cosas Lo no tengo en cuenta yo no recuerdo en qué video lo dice, pero me gustaría también discutir el tema, el video, donde Roxanne dice eh, eh, que creemos en la Tierra, el reino de los cielos. Es ese, es ese. Okay. Ah, entonces sí, no es ese. Bueno, pásame el ley. Entonces, pero... te apoyo, Germán. Ese video. Vale, luego te lo paso. Pásame el ley, pero no me comprometo a nada, eh. Quiero sorprenderos. Creemos. Muy bien. Okay. Bueno, Venga chicos, gracias por pues, vuestro tiempo. Bueno. Hoy, hoy corto antes de que Víctor se tiene que ir, fíjate. <risa> sí, es cierto. Normalmente okay. te vas tú antes. Muy El teniendo. Papa Juan Víctor Rodríguez. <risa> <risa> ¿Cómo se va a poner, papa? Digo, usted, tenemos...